nacional de Investigadores con así es coordinador de la sección México de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y socio fundador del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Tiene el Premio Estatal de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo 2015, mención honorífica en el Premio Estatal de Derechos Humanos 2014, premio en investigación socio-humanística de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2016. Actualmente es, un profesor, es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la misma universidad desde el 2013. Es coordinador de la maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales de la misma universidad desde el 2016. Ha sido profesor invitado y visitante en diversas universidades en México y países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Sus líneas de investigación son eh, socioantropología de los derechos humanos y litigio estratégico y enseñanza clínica en derechos humanos. Tiene, es autor de diversas publicaciones académicas, coautor también de libros y artículos. Y bueno, este, ahí le, le paro porque, como es nuestra costumbre, tenemos la fortuna de contar con colaboradores y contar con invitados de un perfil eh, altísimo académicamente y también humanamente, porque todos ellos son nuestros compañeros y son nuestros amigos. Por eso es que contamos siempre con, con la presencia de ellos en los trabajos y en los proyectos que llevamos a cabo. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Guillermo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, primero esto, quiero agradecer por supuesto su presencia, la amable hospitalidad de, de esta sede de tan bonita de la Universidad Nacional, de esta Casa de las Humanidades, a Claudia por supuesto por los esfuerzos, a Carlos por este seminario para llevarlo a cabo, y bueno, es eh, de verdad difícil seguir de Orlando, está después de Orlando, eh, ha hecho una exposición pues, muy interesante, como siempre, de su propia experiencia eh, como popular, y como ya decía, y, y se nota... Eh, pues hay efectivamente ciertas similitudes en el perfil académico procedentes de la abogacía y con un tránsito por la historia y concluyendo luego la antropología en el proceso formativo y además involucrados en, en procesos de defensa eh, comunitaria. Eh, en nuestro caso y con esto quisiera empezar desde un proyecto pues digamos relativamente institucional en la Universidad Pública de San Luis que es esta, esta clínica que se desprende a su vez de nuestro posgrado de Derechos Humanos, nuestra maestría en Derechos Humanos ahí en San Luis, que tiene una orientación crítica latinoamericana, eso dice mucho, a lo mejor y no dice nada, pero lo que cabe ahí, más o menos tratamos de que esté representado, eh, pues Antonio Orlando es profesor también ahí, ya vamos a invitar también a la profesora Claudia, eh, y bueno, también puesto a ustedes a que le echen un vistazo este, al programa, y se animen a irse a San Luis también, porque no, a la maestría. Y bueno, parte de esta de este posgrado que tiene, como decía, una orientación dentro de las posibles críticas jurídicas y los abordajes eh, pues, en latinoamericanos en el campo de derechos humanos, eh, surge este proyecto de una, de una clínica y yo les contaré, a diferencia un poco de la charla de Orlando que era más reflexiva, digamos ya con la experiencia en casos previos yo más bien traigo dos casitos y luego eh, más inmediatos, digamos dos casos de experiencias recientes donde hemos tenido esta dificultad para postular y hacer valer eh, derechos comunitarios, en uno de los casos derechos indígenas y en el otro eh, defensa del territorio o de los territorios, más propiamente dicho quizá. ¿Y cómo este proyecto se vincula con eso? Bueno, eh, brevemente, pues lo demás está ahí eh, en línea y esto, el, el proyecto ya vamos para eh, cinco años, con el proyecto de la clínica. Y respondía a una necesidad que si bien en la maestría teníamos estas adaptaciones críticas y de una academia militante y comprometida, pues no podía quedarse solo en las aulas, había que salir a los espacios donde se le necesita más y donde uno puede aprender que a otras realidades, otros saberes jurídicos y políticos. Eh, y bueno, de ahí este proyecto de hacer acompañamientos legales. Brevemente resumiré, empezamos con, con defensa de casos pues eh, agenda LGBTI, porque bueno, en San Luis pues ni siquiera está reconocido matrimonio igualitario, la introducción del embarazo está eh, criminalizada, en fin, empezamos a postular casos y nos fue bien, con casos emblemáticos de resignaciones de identidades sin la figura legal idónea. Ahí empezamos a hacer esto de litigio estratégico, también ahorita hacemos el matiz, igual que lo que planteaba un Orlando. Con la expectativa del derecho, bueno, no hay que esperar demasiado del derecho, mucho más de las organizaciones políticas, pero entre, entre tanto hacemos otras cosas, hay que resolver problemas inmediatos. Fuimos logrando ya algunas cosas, algunas sentencias emblemáticas en caso de matrimonio igualitario por asuntos colectivos, por litigios estratégicos. Entiendo que la mayoría proceden del derecho, ah, pues si me pongo más técnico con el derecho. Ahorita regresamos a la antropología. No, la mayoría no viene del derecho. Eh, hay hay muchos, este, muchos compañeros que tienen un perfil eh, jurídico pero tenemos por aquí un matemático que está trabajando en las estadísticas ya aproximadamente la corte con nuestras ponentes tenemos una geógrafa tenemos este, de educación indígena eh, y de relaciones ¿no? relaciones internacionales políticas psicología, psicología. verdad una compañera es psicología sí. y filosofía sí. bueno no me pondré pesado por los términos legales y a veces es inevitable ¿no? lo, lo haces hasta sin querer y esto que un poco la misma trayectoria, la misma experiencia que contaba Orlando, yo también salí un poco desencantado de la facultad, eh, con una perspectiva un poco crítica, uno decía esto no es para mí, <ríe> y, y, y era una visión estatalista, formalista del derecho, incluso de los derechos humanos. O sea, ya en las facultades lo más progre parece derechos humanos, y es una visión aún así pues muy liberal, eh, muy formalista, muy positivista, en las facultades de derecho siguen siendo así casi todas en las universidades públicas. Yo creo que cuando hablamos de esto todos se identifican eh, y uno sale así medio medio decepcionado, pero bueno, este, luego a partir del de encuentro con las ciencias sociales, con las humanidades, pues uno se va reconciliando a partir de otras cosas que puede hacer hacia el derecho. Y, y bueno, eh, decía entonces que parte de los asuntos que postulamos ahí tienen que ver con, con estos casos, y, y hacíamos litigio estratégico lo primero, en defensa de, de derechos sexuales, reproductivos, de identidad de género, de orientación sexual, y luego pues empezamos a asumir la verdad es que también por la impericia inicial del equipo de, de, pues no sabe bien porque siempre empezar es lo difícil ya luego van viendo otras experiencias y luego empezamos a postular algunos casos también que nos ha ido bien afortunadamente en defensa de migrantes por ejemplo, San Luis por su ubicación geográfica espacio de migrantes centroamericanos etcétera, ya mucha criminalización también, ese es otro tema y logramos postular algunas regularizaciones, en fin, haciendo también litigio estratégico, apelando ahí a, a las leyes existentes, y finalmente llegamos a asuntos comunitarios eh, de medio ambiente y de pueblos y comunidades indígenas y uno es eh, estos dos son los casos que les platicaré, en lo que alcancemos eh, ahora y ya sobre la marcha y si no ahí les voy a dar algunas referencias de donde pueden profundizar un poco más eh, bueno, ese es un poco el contexto ese proyecto de clínica, pues aquí también entiendo que tiene la cual ya estuvimos aquí ya hace ¿no? tiempo con la clínica también y los de, de, de participar eh, Claudia con Guadalupe Barrena y otros compañeros y compañeras. Eh, este modelito bueno, se ha replicado en algunas instituciones y la verdad es que también tiene sus uh, limitaciones. De hecho, las primeras clínicas surgieron muy destilladas por el caso inicial de lo que se hizo. La primera clínica o la más conocida, la de CIDE eh, hizo más bien defensa de paramilitares en vez de las víctimas, en el caso de, de Acteal entonces defendieron a los paramilitares, una clínica, que sí que hicieron litigio estratégico, paradigmático, de impacto y todo, pero en defensa, digamos, del lado oscuro de la justicia. Y, y sí, claro, liberaron a los paramilitares tal. Sí, sí, no, es, es innegable que se pueda hacer litigio estratégico también desde ese lado. De hecho, ahora que nosotros postulamos esto... Pues un poco me lo se pone de moda, sobre todo en ciudades más pequeñas, a Luis por ejemplo, entonces ya que como que hicimos un litigio estratégico, ahora las contrapartes, uno de los abogados de contraparte en un asunto empresarial decía, nosotros también hacemos litigio estratégico empresarial, decía, ¿no? Porque defendemos, decía, los derechos humanos de las empresas, de verdad lo dicen, y tienen sus referencias y tal, ¿no? Para hacer derechos humanos de las empresas. Este, y bueno, también ahí tiene sus, sus dobles usos, o, o dobles filos, dobles posibilidades. Pero bueno, la nuestra procura... procura eh, o ayudar con comunidades, hacer enfoque crítico, de hecho permanentemente nos estamos cuestionando. Pongo un casito también de esta reflexión crítica que nos hacemos, a veces no habiendo en Honduras, porque luego eso desata una polémica así enorme, pero eh, logramos un cambio de identidad de una persona trans en San Luis, sin que existiera la figura, el mecanismo y tal, sino haciendo convencionalidad, bloque de constitucionalidad, etc., y bueno, enseguida que lo logramos, que fue un caso pues emblemático, digamos, a nivel nacional incluso, eh, pues vino toda la autorreflexividad, incluso con las colegas más feministas, porque hay una, un debate ahí que traen con la identidad trans y, y las feministas radicales, diciendo que bueno, luego hay ciertos desplazamientos también de las luchas, figuras, mecanismos a los que han accedido las mujeres como contra... tal. Entonces vino inmediatamente la, la reflexividad sobre qué hicimos, ¿no? a ver, este, qué se puede hacer y, y, y qué Creemos que que, que, que digamos que era necesario hacerlo, por supuesto, pero que hay que identificar posibles riesgos o consecuencias ahí. Bueno, entonces ahí procuramos este, llevar a cabo esto. Y la verdad es que también gran parte de la formación, yo estoy a cargo del proyecto de la clínica, pues también uno imprime su sello ni modo. Eh, eh, y tiene que ver también con eso, con que estamos en la misma red, también con Orlando, bueno, en una de las varias redes de antropología jurídica, y le, le colocamos este sellito. parte de lo que hacemos en el proyecto tiene que ver con esta orientación, que nos permite, pues, académica, metodológicamente, y luego la práctica, oyendo y viniendo, mejor dicho, hacer un cuestionamiento a las instituciones y los mecanismos más formales del derecho, desde un cuestionamiento pues, social, cultural, desde estas herramientas que da la antropología, o esta sacudida al menos que nos da cuando en las facultades pues, vemos todo solamente desde la ley, comprendemos el derecho solo como un punto normativo, y no procesos, prácticas, valores, discursos, la sociedad queda fuera luego desde esta concepción más formalista. Y la verdad es que la antropología nos da esa, esa sacudida y uno regresa al derecho y lo ve diferente. ¿no? Eh, esa, esa, esa maldición con la que uno carga que ya no lo puede ver igual que antes. Y bueno, eh, desde ahí, entonces, bueno, ahí están estos diálogos, que pues también hay un montón de, de trabajos ya sobre esto, y en México, pues hay grandes precursoras, también, por supuesto, colegas eh, de, la re, de la antropología jurídica, pero principalmente algunas colegas que han pues ya ha planteado muy bien qué es lo que ofrece la Antropología para el Derecho, inicialmente, claro, con el tema de pueblos indígenas, pero que nos da muchas otras posibilidades. ¿no? Algunos textos recientes que están hablando del uso de la antropología en contextos urbanos, en otro tipo de subjetividades, no necesariamente eh, pueblos indígenas. Y voy, el segundo caso que voy a plantear es de estos. Bueno, eh, y lo otro es que nos permite también una práctica diferente del derecho no superior, no mejor sino efectivamente entre las muchas posibilidades creo que también es un concepto de aventura la demodiversidad, probar, probar cosas diferentes pues ya es una ventaja cuando eh, en el siglo XX se postulaban las ideas únicas frente al monismo jurídico en fin, eh, plantear distintas posibilidades a los mismos viejos problemas pues ya nos da una, eh, una alternativa, una serie de de, de opciones y ventajas y a veces desventajas tampoco romantizando ni los pueblos indígenas ni, el ni la crítica jurídica hay mucho por hacer y hay que estar todo el tiempo yo esta parte del contexto la cerraría diciendo yo les digo mucho a los chicos que, a los que participan en el proyecto porque son estudiantes principalmente quienes hacen eh, la chamba ahí, la chamba pues, una, <ríe> hay que ir a comunidades hay que hacer todo ese trabajo que son estudiantes de licenciatura y algunos de posgrado yo les digo, bueno, pues con este asunto, ni con la clínica, ni con el litigio estratégico, ni aún con el uso alternativo del derecho, vamos a basta para acabar el patriarcado, el capitalismo, etc. No, no, pero hay que hacer algo mientras hacemos. O sea, no dejar de hacer lo otro, que son los procesos organizativos, etc. Pero mientras hay que hacer algo para hacer frente a los problemas inmediatos de despojo, de tierras, de derechos, en fin. Y ahí está. Ahí sí nos va sirviendo. Lo platicaba hace poquito, estuvimos en Querétaro, hay un también aquí parte de la banda de la red que tiene un diplomado en el peritaje antropológico, y vimos una charlita ahí. Y yo les decía, bueno, pasa también con el tema del peritaje antropológico. Pues nació y era así como, bueno, nació, se empezó a utilizar en México y era así como, ay, bueno, pues hay que usar todo el mundo en peritaje antropológico. Y luego vino de nuevo inmediatamente, y esa es una ventaja del pensamiento crítico, una obligación, todo el tiempo está diciendo, ¿qué onda? ¿no? Este, ¿Sirve esto? ¿No sirve? ¿Cuáles son sus alcances, sus efectos? Pasa con el peritaje antropológico en el caso de disputa de derechos comunitarios que hay una discusión ahora muy viva, muy vigente y muy interesante, que dice, bueno, y a nosotros nos sirve, debo decir que usamos peritaje antropológico, ahora lo comentaré. Pero no deja de estar la duda, si pues, no replica de algún modo una especie de colonialismo epistémico, de decir, bueno, tiene que venir el experto perito a decir qué piensa la comunidad, qué es, cómo vive y cómo se sostiene, y en vez de que haya un mecanismo propio para que la comunidad o sus representantes tengan ese mismo acceso, con el peso que tiene una prueba pericial en un juicio de aparo, en un juicio ordinario de cualquier otro tipo, pues no lo tiene. El perito lo tiene porque tiene su cédula de antropólogo y es un experto de la universidad o de Lina o de la ENA o de la Procuraduría donde está escrito y va y valida que efectivamente esa comunidad piensa lo que ellos dicen. O sea, Pero tiene que venir la validación externa. Entonces ahí hay un dilema bien interesante, una discusión de, de si no se replican prácticas de colonialismo. Y la otra que también hace poquito en San Luis hablando y yo, discutíamos que tiene que ver con el desplazamiento de las agencias y los protagonismos en las abogacías populares, es una tentación permanente que la vemos, que los medios van y lo buscan a uno cuando hace una defensa de caso y en muchas ocasiones es el desplazamiento del protagonismo, o sea, muchas prácticas, incluso comunitarias entre colegas, asumen el caso y desplazan a la comunidad y, y, y ha evaluado cargo porque yo soy el que sabe de derecho, etcétera y ese es el riesgo permanente también del desplazamiento de la capacidad de agencia y del protagonismo de su lucha. Eh, nosotros tratamos también todo el tiempo, pues no estamos exentos de un montón de errores, por supuesto, pero todo el tiempo con esto que les digo, como pueden ver, uno está así como <risa> un poco agobiado, digamos, de hay que hacer, pero hay que estar todo el tiempo cuestionando lo propio que se hace. Y, y bueno, pues mmm, yo mucho les digo cuando me toca hablar en, en asambleas con los compas para darle explicación legal, porque hay que hacerlo también, no significa renunciar ah bueno, este, pues no hago nada no, no, hacemos la defensa legal pero hay que explicarle a los compas, a las comunidades a las asambleas, dependiendo de cada caso los asuntos, y hay un ejemplo que en San Luis eh, es emblemático hubo entre los primeros eh, inicios de la minería de la mega minería extractiva del Tajo Cielo Abierto pues una de las primeras fue en San Luis, la minería la San Javier el Cerro San Pedro, poblado a 15 kilómetros de la capital con Urbado pues. Y ahí mismo también iniciaron estas organizaciones de resistencia, la, la Red de afectados por la Minería, la REMA, y otros ejemplos. Esto estamos hablando de hace más de 20 años ya, que ahora luego tuvo mucho acá, y en otras entidades, la, la megaminería y los megaprocesos extractivos y los conflictos ambientales. No diría que ahí empezó, por supuesto que esto lo ha habido siempre, pero, pero ahí hubo un caso emblemático. ¿Y qué pasó? Bueno, los compas que hicieron la defensa en ese momento de la comunidad, ganaban, de verdad, ganaron los juicios agrarios, fiscales, no había... Ni la EGEPA, yo les digo mucho a los chicos del proyecto, en, hace 20 años no había la EGEPA, Ley General de Equilibrio y Protección Ambiental, no había reforma de derechos humanos, no había nueva ley de amparo que nos posibilita un montón de herramientas con sus límites, ya sabemos. No había eso. Y aún así, se, había triunfos legales, pese a un estado más difícil, digamos, en ciertos sentidos legales, ¿no? más consolidación de, de, de, de, de la idea formalista, incluso sin, sin resquizo, muy resquicios, muy pocos resquicios para resoluciones progresistas o algo así. Salud. Eh, y aún así ganaban pero la empresa siguió y siguió y siguió hasta hoy ¿por qué? porque no hubo una comunidad que defendiera sus victorias legales yo lo ejemplifico mucho acá y les digo a los compas, uno de los casos que les voy a platicar el segundo, no hemos ganado el juicio tenemos en el amparo una suspensión definitiva, que es algo muy bueno pero no hemos ganado la sentencia y sin embargo el proyecto ya está enterrado, bueno, este proyecto de es un conflicto o social sea, de una empresa ¿por qué? porque hubo una comunidad muy consistente muy organizada, que hizo alianzas valiosísimas, ya lo platicaremos, esto es en el altiplano Potosino, con el pueblo Huirárica, que ahí tiene su zona de traslado, los que llamamos genéricamente Huicholes, que van a una de las zonas más conocidas de San Luis, pues por el Jicuri, por el Peyote, hacia la zona de Real de Catorce, la Sierra de Catorce, y hicieron una alianza muy importante que no se había visto, porque hay mucha tensión entre los habitantes del norte del estado, del altiplano en la región, identificada así, con los Huicholes, con los que hay dos tensiones históricas, históricas y eh, hicieron una alianza muy importante y otro factor ahí muy interesante que hubo es la iglesia. Una parte de la pastoral social que había sido remitida a, a estas zonas del Estado un poco medio de castigo, de curas más rojos, más militantes, hicieron ahí una alianza y eso posibilitó un, una organización comunitaria muy interesante que ha defendido sus territorio, sus derechos, etc. Independientemente, lo hacíamos en broma, decíamos, podían, eh, bueno, salió de una asamblea de la anécdota que decían, copa. Podíamos tener los mejores abogados, pero gracias a que estaban organizados, decíamos un poco en broma como si no nos tuvieran, ¿no? Los mejores abogados, decían, podíamos haber tenido los mejores abogados, pero si no hubiera organización comunitaria no habíamos ganado nada. Y es verdad, es verdad que, que no se ha ganado, digamos, el asunto hasta el final, pero ya el proyecto concluyó gracias a que la gente fue muy consistente, se movilizó, se organizó, creó un comité de defensa de los territorios y la vida, se movilizó a la capital de San Luis, accedió a prensa, hizo alianzas, hizo. De movilización, este, tomó ahí oficinas, en fin, hizo lo que había que hacer y paramos un proyecto, más allá de lo que pudiéramos hacer en el acompañamiento legal, que es muy importante el acompañamiento legal sí, y empezaré con el otro caso, el regreso a ese, de, de ese conflicto de los bueno, este, ahí tiene que ver también esta, esta posición de, digamos desde la, el uso de la antropología jurídica, ya lo veremos en herramientas concretas de, de postulación de litigio, pero también con estas visiones críticas o sea, para que el derecho a recibir esta crítica, digamos, este, este, este matiz sociocultural o, o antropológico, tenía que ser un derecho receptivo. El derecho formalista y liberal lo rechaza, dice: No, hombre, todos somos iguales, ¿por qué quieres particularidades para pueblos indígenas, leyes especiales? Tenía que volar con una, un derecho crítico. Hay muchas también tradiciones de derecho crítico, tampoco es el momento de recapitular eso, este, pero hay tradiciones desde la norteamericana, ¿no? la crítica legal, y las tradiciones más mexicanas, un poco de la que hablamos nosotros las tradiciones latinoamericanas, en fin, este, pero tenía que ser una de estas la que recibiera la crítica antropológica. El derecho positivista rechace esa crítica. Eso, eso no es derecho, ¿no? Esos es, usos, uh, costumbres, son prácticas, eso no es derecho. Una perspectiva crítica recibió muy bien esto y ahí hay un diálogo. Y esta perspectiva crítica, pues claro, tiene que ver con eso, con el cuestionamiento del origen y funcionamiento del derecho, ya, es decir, allá Orlando, habló un poco también bastante de esto, y y con formas de entender y pensar el derecho, que no solo tiene una procedencia estatal, que hay esto, que un colega brasileño llama, derecho achado en la rueda, ¿no? el derecho hallado en la calle, o nuestro profesor Luis Antonio dice el derecho que nace del pueblo, ¿no? este, el derecho que nace del pueblo, y que efectivamente tiene esta, esta convivencia y esta, esta vitalidad y esta validez en ciertos contextos. Y bueno, es así como digamos, ese es el contexto que quería presentar antes de, de plantear los casos, de por dónde nos movemos, para más o menos entienda eh, un poco lo que, lo que hacemos o lo que intentamos hacer en acompañamiento de casos. Bueno, ya les contaba que ahí está nuestra, nuestra clínica y bueno, cuando se abrió, llamamos a organizaciones con las que teníamos eh, contacto, por las militancias previas, y nos oigan, vamos a montar este proyecto, ¿quién necesita legal? Pues todas las organizaciones tienen agenda oye, yo necesito para... El, desde lo más elemental para formalizar su asociación civil o o, o para dar capacitaciones en derechos humanos, hasta que nos empezaron a llegar casos así. Y bueno, a partir de estas intermediaciones con organizaciones de la sociedad civil, eh, nos llegó este caso que les voy a platicar. A diferencia de, de, de Orlando, que más bien platicó lo que está escribiendo y trabajando, yo les traigo algo que ya, que ya publicamos, que ya hicimos, que es un articulito sobre una lucha por la consulta indígena en San Luis. Y bueno, más o menos está así la historia. Eh, en San Luis tenemos una ley de consulta indígena que hay pocas en el país, hasta donde sea Durango y San Luis, ley de consulta indígena estatal. Y entiendo que la discuten en Michoacán, entiendo que la discuten en Jalisco, entiendo que la discuten en Chiapas, hasta en Oaxaca, obviamente donde hay más presencia de población indígena. Y, y bueno, diríamos otra vez, efectivamente, pueden las luchas previas, sí, como llegar a la conquista o la concreción en normas o en instrumentos legales. El otro paso es efectivamente el de las medidas, la aplicación, la ejecución. Y aún así vamos a ver cómo tenemos la ley, y es, es insuficiente, pero bueno, no adelante. Tenemos la ley de consulta indígena desde 2010, que claro, recoge esta reivindicación pues histórica, no me voy mucho atrás, pero pues claro que estaba en la lucha zapatista, que derivaba antes del 179 de la UT, y que esta balandronada foxista de voy a arreglar el conflicto zapatista en 15 minutos y tal, pues obviamente no fue así, pero. Que sirvió para impulsar una agenda también de derechos indígenas con la organización de los compas, del zapatismo y de un montón de frentes en el país que replicaron. Y en San Luis también hubo una organización indígena muy consistente que impulsó esta agenda de reconocimiento de derechos y pues se plasmó en una ley consulta indígena que tiene pues ventajas y sus limitaciones, por supuesto, pero ventajas en la medida en que especifica muy bien lo que a lo mejor no sería necesario en ninguna entidad porque ya está en el artículo segundo de la Constitución y ya está en el convenio 169, pues no es necesario que esté en una ley local. Pero como no está la ley local y si no se especifica muy bien, luego no lo hace. Y en San Luis, pues no hay lugar a dudas, está la ley de consulta indígena y dice lo que debe ser objeto obligado de consulta y dice el procedimiento en 11 pasos, es una ley chiquita, ¿cómo debe funcionar la ley de consulta? No es una concesión graciosa del Estado, como no lo es ningún derecho social, todos los derechos han sido disputas de movilizaciones sociales, por lo menos esos derechos y bueno, la organización indígena en San Luis logró, o las organizaciones, lograron esta, esta ley también con conjuvancia de colegas eh, en la academia y en otros sectores y lograron esta ley y es una ley que bueno entró en vigor en 2010 y bueno, lo que establece como materia de consulta obligada es los procesos que afecten los territorios donde habitan o residen históricamente pueblos y comunidades, pero además dice la fracción primera, que es objeto obligado de consulta el plan estatal de desarrollo el eje de las políticas públicas de los gobiernos y bueno, llegó un gobierno nuevo, digamos hubo cambios de gobierno en San Luis en el 2015, o sea, este proceso es de ahora y era la primera vez que le tocaba aplicar esta ley pues, en 2010, o sea, el otro gobierno había 2009, luego este sexenio, que le tocaba en 2015 ya era la primera vez que le tocaba y pues no la hizo, no hizo la consulta que le obliga a una ley específica, hace unas consultas genéricas que hacen los gobiernos eh, pues en internet, ya saben, y buzones en las oficinas, decir, aquí quien quiera este, deposita. Pero eso lo establece la ley de planeación del Estado, la que deriva a la creación del plan de desarrollo. Pero no la consulta indígena. Hago mención porque cuando demandamos lo luego dijeron, ya hicimos consultas, ahí están los buzones, ahí está la página. Pero la ley de consulta establece su propio mecanismo. Entonces, bueno, eso está, ahí está, digamos, el, el, el problema. Había una ley de consulta, tenía que consultarse el plan de desarrollo y no se hizo. Entonces, pues, vinieron compas, autoridades. En San Luis tenemos... Eh, presencia histórica del pueblo Xiui que se llama Pames, le llama genéricamente e indebidamente Pames, pero chiuí, eh, está también el pueblo térneque, que es guasteco normalmente se les dice, eh, y el pueblo Y además, aquí otra de las conquistas, digamos que se han logrado, es que hubo un padrón de comunidades que otra vez es una lucha para que reconozcan a las comunidades, pero plasmadas en un instrumento estatal, pues ni modo, así por mientras. Es un padrón de comunidades que se ha venido replicando en otras entidades y que reconoce eh, esta forma de organización, más allá de la federación, el estado y los municipios, la comunidad. Es un padrón que, como digamos un censo, de INEGI, pero para las comunidades lo hace, eh, en este caso, eh, la academia con las propias organizaciones indígenas hicieron su padrón de comunidades y, e identificaron, como se ve hecho, que hay 359 comunidades en San Luis eh, que la mitad de los ayuntamientos que hay en San Luis Potosí tienen presencia indígena algunos mayoritaria, otros mayoritaria, mayoritaria pero hay presencia indígena en 26 eh, municipios de San Luis Potosí eh, y bueno, de 58, bueno, casi la mitad de 58 municipios, 26 tienen población indígena básicamente en la región huasteca es donde hay más, más presencia indígena y bueno este padrón reconoce además de los pueblos históricamente habitantes de San Luis de Ciaxuví, Tenec y, y Nahuatl eh, reconoce al pueblo huilareca, digamos genéricamente huicholes, eh, porque transitan frecuentemente hacia su zona sagrada de Iguta, o real 14, y eh, y de Jalisco, Zacatecas y Nayarit, hacia bueno, de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, hacia San Luis. Están reconocidos en el padrón de comunidades y también reconoce a la población migran, a indígenas migrantes que hoy residen en la ciudad y que eh, por lo general replican la organización comunitaria, por ejemplo el pueblo Mazagua, que tiene una comunidad replicada en San Luis el pueblo Nuzavi o Mixtecos que también tiene una comunidad replicada y los, los Triquis que viven en la ciudad de San Luis Potosí pero tienen comunidades replicadas o sea, tienen su organización de ancianos, tienen sus instituciones sus autoridades, nada más que están en la ciudad y nada más que ya no son necesariamente todos campesinos todos no, ¿sí? hay algunos artesanos hay profesionistas, hay hay de todo, incluso hay ahora funcionarios por ejemplo, yo sé que en Michoacán es un proceso que pasó hace muchos años entonces está pasando apenas eh, este proceso bueno, pasó siempre, más bien no se le había reconocido, pero dominaba el estilo. y hago alusión de esto porque parte del litigio tuvo que ver con eso, aunque en la disputa del gobierno del estado les desconocía su carácter de miembros del pueblo indígena pues porque ya no eran campesinos o porque ya no estaban en el territorio históricamente indígena, el asunto es que Así como no se dieron cuenta muy bien de que aprobaron con la ley de consulta indígena, tampoco con el padrón de comunidades, porque estaban reconociéndonos como sujetos de derecho. Era parte de la disputa que se dio en los acuerdos de San Andrés. O sea, tenemos una buena ley y no digo que no, con sus límites. Lo que falta es su ejecución y su aplicación en San Luis. Entonces ahí estaba el padrón de comunidades que reconocían no solo Shui, Tenek, Nahuatl, población originaria de San Luis, sino Triquis, Mazaguas, ñusabi y Huirraicas. Seis pueblos. Y bueno, pues a, nos fueron a vernos para pedirnos el acompañamiento legal representantes de estos seis pueblos. Muy interesante porque había autoridades tradicionales desde Maracames hasta... Este, eh, a otra forma de representación que hay ahí en el, en, el, en el Estado es que esta ley de consulta indígena se vincula con una ley del Instituto de Pueblos Indígenas del Estado que establece como obligación tener un consejo consultivo de pueblos indígenas. O sea, asegura la representación, un mecanismo muy interesante, paritaria en términos de género, hombre y mujer, y con representación de todos los municipios con presencia indígena. O sea, hay hombre y mujer representando a cada municipio con presencia indígena, o a cada comunidad, mejor dicho, a cada municipio incluidos los de la capital, o sea, a unos que son migrantes, digamos. Y ellos tienen acceso a este consejo consultivo indígena. es un mecanismo muy interesante. El Consejo quedó conformado, pues, medio a la mitad de críticos y de afines al gobierno del Estado, algunos muy cercanos al gobierno, la propia tradición del sistema político mexicano, organizaciones afines a, al, al, al, al, al, al, al gobierno del PRI, sus pues, organizaciones populares, en fin, y otros consejeros muy críticos que vienen de procesos organizativos previos, del Parlamento indígena, de consejos ciudadanos, incluso de movimientos armados de los años 80, en fin, que vienen de ahí de la Huasteca. Entonces había una ala muy crítica y una ala afina al gobierno. Pues el área de la crítica decidió demandar al gobierno del Estado por esta omisión en la consulta indígena y fueron a vernos y, bueno, emprendimos un proceso de judicial por la vía del amparo. Y ahora voy a contar la experiencia nuestra en, el, en la vía electoral. Fuimos a los amparos, para no ser el cuento largo ganamos los amparos, pero tampoco era muy difícil, si la ley dice que hay que hacer la consulta y el gobierno del Estado no la hizo, pues había que hacerlo. Y este, el asunto es que ya el gobierno de Estado había hecho su plan de desarrollo, ya lo estaba ejecutando, y entonces dijo, salieron a prensa los compas y dijeron, oiga, no, nos están ignorando aquí la ley, dice que esto, la ley que impulsaron ellos mismos, los consejeros, porque gran parte son de los activistas. Conocemos la ley y la ley dice que le debe consultarnos, no nos consultó el gobernador y tal. Pues primero el gobernador negó, dijo no, sí se hizo la consulta, como les decían, un buzón y esto, y este, ya le explicaron ahí, no, esta no es, o le porque una primera reunión con él a decirle esta no es. Y, este, y tal. Y lo que el siguiente que hizo fue responsabilizar a la <coughs> titular del Instituto de Pueblos Indígenas, dijo, ella fue y la corrió. Y luego ya... Este... Perdón. Y luego, este, pues ya, fueron los, los juicios y um, se ganó. Lo que quería contar un poco era la experiencia de la... A mí me cuesta un poco, les digo igual, o sea, uno lo, lo dice, lo escribe lo... y luego viene la autoreflexividad en algún momento yo hablaba de las resistencias del gobierno del Estado, pero menciona que las resistencias son más los procesos comunitarios frente a las acciones gubernamentales. Más bien, la reticencia, digamos, gubernamental a reconocer algo que incluso ya está en la ley y ejecutarlo, incluso en la vía judicial. Era claro y evidente que había violado la ley del gobierno del Estado. Bueno, a ver, déjenme, ahí voy a ilustrar con algunas notitas. Eh, pues ya habían dicho, digamos públicamente el gobernador que eh, digo esto de la prensa porque sirve en los casos que postulamos sirve mucho el acompañamiento mediático para hacer presión y cuando se escala medios nacionales pues mucho más porque cuando está la prensa local ahí medio de los gobernadores no pues, tiene cierto control de la prensa local cuando escalamos, digo no significa que la prensa nacional esté exento de ello por supuesto que sí, pero cuando se escala la prensa nacional pues, tiene más, más eficacia bueno hay total que, que ya cuando se ganó resuelve un juzgado el gobierno violó la ley de consulta indígena y ordena reponer la consulta. Ya eh, tenía su plan de desarrollo, ya lo estaba ejecutando. Un poco de lo que quería compartir con ustedes es todo el asunto que hubo en medio. Ahora les digo, se presentó el juicio y se ganó. Pero lo que hubo en medio fue, desde el descrédito del gobierno del Estado, les voy a dar una partita legal, eh, que desacreditaba lo que llamamos interés legítimo, para ir a la par, eh, para decir, primero cuestionar su identidad indígena aunque hay ahí también toda una discusión muy amplia desde la antropología, es decir, cómo se acredita la identidad indígena, pues la Constitución dice que la autoadcripción o la autoconciencia es el elemento principal de la identidad indígena. Si quieren una concepción muy posmoderna desvinculada de, de contextos materiales, pero así dice la Constitución, entonces la autoconciencia o la autoconciencia es el elemento principal. Y aquí el gobernador se le ocurrió, bueno, a la defensa legal del gobierno del Estado se le ocurrió...